Asegura la libre organización y participación de todos los partidos políticos en los procesos electorales establecidos en la Constitución y las leyes y su participación en los asuntos económicos, políticos y sociales del país. Los valores cristianos aseguran el amor al prójimo, la reconciliación entre hermanos de la familia nicaragüense, ...el respeto a la diversidad individual sin discriminación alguna... ...el respeto e igualdad de derecho de las personas con discapacidad... ...y la opción preferencial por los pobres. Los ideales socialistas promueven el bien común por encima del egoísmo individual... ...buscando la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva, justa y equitativa impulsando la democracia económica que redistribuya la riqueza nacional y erradique la explotación entre los seres humanos. La solidaridad entre las y los nicaragüenses debe ser un accionar común que conlleve a abolir prácticas excluyentes y que favorezcan a los más empobrecidos, desfavorecidos y marginados. ...como sentimiento de unidad basado en metas e intereses comunes de nación... ...siendo que la colaboración y ayuda mutua promueve y alienta... ...relaciones de entendimiento, respeto y dignificación... ...como fundamento para la paz y la reconciliación entre las personas. El Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes que gozan de los derechos deberes y garantías consignados en la constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce uso y disfrute todo de conformidad con la ley para las comunidades de la Costa Caribe se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución. Las diferentes formas de propiedad pública, privada, asociativa, cooperativa, comunitaria, comunal, familiar y mixta deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir riquezas y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberá cumplir una función social nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad complementariedad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los estados por tanto se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política militar económica cultural y religiosa, y la intervención en los asuntos internos de otros estados. Reconoce el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrecen el derecho internacional, y proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos internos e internacionales. Asegura el asilo para los perseguidos políticos y rechaza toda subordinación de un Estado respecto a otro. Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el derecho internacional americano, reconocido y ratificado soberanamente. Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de la gran patria centroamericana.